En Dormitienda pensamos que cualquier momento es bueno para cambiar tu sistema de descanso. Por eso adelantamos el Black Friday, para que puedas aprovecharte de los grandes descuentos y promociones que hemos preparado para ti. Ven a Dormitienda y elige el modelo que mejor se adapta a ti. Entra en Dormitienda.com